buenas noches. Esto habla el doctor Ramón Ramírez Heroso. Ante todo, la disculpa del caso, porque en la semana pasada no pude estar, este, como era habitual, cansado con ustedes. El asunto es que tenía algunos compromisos con otras universidades en el extranjero y se me había recargado la, la agenda, señores por eso que no pude estar con ustedes, pero ahora creo que podemos este, avanzar, porque la situación se ha puesto un tanto complicada, a raíz de lo que ustedes más o menos este, han logrado enterarse, ¿no es cierto? Te voy a resumir lo, lo que ha pasado esta semana para luego entrar a un análisis político y un análisis económico. Acá está pizarra, pizarra artesanal que tengo, digamos. Este, voy a tratar de ser bastante, para la palabra didáctico, para que ustedes puedan entender este, con toda claridad la relación que hay entre la economía y la política. Ustedes no pueden entender la política en nuestro país si no saben cómo se mueven los agentes económicos, cómo se mueve el entorno mundial, cómo se desarrollan las economías de las superpotencias, Estados Unidos, la Unión Europea, China. Japón y Rusia, fundamentalmente, que son las superpotencias que dominan el mundo, ¿no? Más allá de sus diferencias ideológicas que, que pudieran tener, pero en realidad son las superpotencias las o sea, que tienen el control de la economía mundial, conforme lo vamos a ver más adelante. Entonces, hago resumen y luego voy a la, a la pizarra, y luego les voy a contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿no? Este, creo que es la manera más este, adecuada en este caso. Por favor, una consulta, si se escucha bien, por favor, hiciera un retorno de a través del chat. Hiciera un retorno de, de si se escucha bien, para seguir adelante. Bueno, la, la, la semana como ustedes han podido este, revisar y leer en, en los medios de prensa, ha estado marcada, ¿no es cierto?, por una suerte de ruptura o sisma, ¿no?, que se ha producido entre el gobierno actual. Gobierno de Castillo, que yo lo considero ya este, como a partir de la ratificación del señor Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, impuesto por el señor David Cerrón de Perú Libre, que para mí es un pseudo izquierdista. A partir de esa ratificación, el gobierno de Castillo es un gobierno neoliberal, caviar y populista. Está en la onda, en la onda que han seguido el expresidente Vizcarra, su continuador, el señor Francisco Sagasti, y ahora Castillo. Y se lo voy a demostrar, se lo voy a probar, porque hay mucha gente que está, digamos, este, confundida por el hecho de que algunos... Este, algunas personas que entran a las redes, digamos, o que están en la Casa San Martín de manera interesada, ¿no es cierto? Y porque son muchos de ellos, muchos de ellos son asalariados, ¿no es cierto?, de, de este gobierno, tratan de defender lo indefendible, de sostener una posición este, que es totalmente falsa, como de hacerle creer, ¿no?, de hacerle creer a, a la gente de que esta ha sido una estrategia, ¿no es cierto?, maravillosa, una estrategia fundamental. ¿no es cierto?, retrasada por Castillo y por Cerrón, ¿no?, para darle un golpe a la derecha fascista, de esta manera este, confundirlos. Hoy día escuché, inclusive, un argumento totalmente descabellado, ¿no? cuando señalaba que sí, efectivamente, ¿no? E -e ellos no pueden implicarse. hay un hecho objetivo cierto, indubitable, comprobable. El señor Vladimir Cerrón, el jefe y dueño del Partido Comunista Perú Libre, es el que ha impuesto al ultraliberal, neo, ultraderechista, miembro del PPC, señor Julio Velarde, bachiller Julio Velarde, como presidente del Banco Central de reserva, Castillo se ha limitado a firmar esa resolución suprema que elaboró el señor Guillermo Vellido por orden de Vladimir Serrón, y él ha sido el que ha impuesto al señor Julio Velarde, el principal garante, el principal protector del modelo neoliberal en nuestro país, que sostiene la constitución del 93, la constitución del saqueo fujimontesinista, y que ha causado, ¿no es cierto?, un, un robo de más o menos de 340 mil millones de dólares en estos 30 últimos años. Y que ahora, en estos últimos tres meses, ha aumentado la miseria, la pobreza, el hambre, el dolor, en más de 20 millones de peruanos que están en los límites lo de la pobreza. Porque con la devaluación de del, del sol de nuestra moneda, que no ha sido defendida por Velarde de manera intencional, de manera dolosa, con el alza de los precios, no, no solamente ha, ha perjudicado a los trabajadores ¿no? que han perdido este, capacidad adquisitiva. Y por eso que una de las medidas que yo estoy impulsando es el aumento inmediato del sueldo mínimo vital, de 930 soles por lo menos a 1.200 soles. ¿Para qué? Para recuperar la capacidad adquisitiva. Esa es la tarea que tienen los millones de trabajadores acá en el Perú, que tienen los miles de estudiantes, de trabajadores informales, porque no se les puede condenar a vivir en condiciones informales. Esa es la tarea ahorita. No es la nueva constitución, yo ya lo he dicho varias veces, esa nueva constitución, la Asamblea Constituyente, es una estafa, y se los digo hoy día, el 16 de octubre de 2021, es una estafa, una estafa promovida por este Cerrón, por Bermejo, por Vellido, por todos aquellos este, mentirosos, que engañan al pueblo. Y el tiempo me da la razón en dentro de tres o cuatro meses que, está, que, que, que volvamos a hablar sobre este tema. Porque en el curso de esta semana, en la semana que viene, ya la, ya la, este, la primer ministra, del, este caviar, esta señora del Frente Amplio, Mirta Vázquez, ha señalado ¿no? que la constituyente no es prioridad de este gobierno y tampoco lo será futuro. Eso se lo digo con toda claridad. Como es una dama, ¿no es cierto? Lo dice con una suerte de, de recato de queriendo tapar digamos este, un, una decisión dura que en los próximos días este, eh, Castillo va a tener que salir a, la, a dar un mensaje al país y les apuesto lo que quieran ustedes que Castillo va a salir a cancelar a cancelar ese, esa propuesta de la asamblea constituyente, porque eso es lo que le están exigiendo ahora, con la técnica del salame, le están exigiendo ahora a todos los, la, los, los dueños del Perú, las grandes corporaciones le están pidiendo que anuncia al país, de que no hay nueva constitución, que no hay asamblea la constituyente, y de esa manera dicen ellos que se va a terminar con la incertidumbre en el país, y vamos a volver nuevamente, digamos, a estar, pues, este como en las épocas de Kuchinsky, ¿no? Pero ya la decisión está tomada, señores, así que no se autoengañen. No, este... No se autoengañen. Los que tienen el, el volumen bajo, este, suban su, su, su, su audio al 100%, y ¿eh? no van a tener problemas. Entonces, señores, este... Las cosas claras. Hay unos este, asalariados este, de las redes que engañan a la población, engañan al pueblo, quieren sostener con un gobierno que se está cayendo a pedazos. ¿No? Y ustedes tienen que conocer eso, es, es, esa gente que, asalariada, ¿no es cierto?, o no lo hace gratuitamente. Utilizan las redes para lanzar no mentiras, están en la Plaza San Martín dando una serie de alocuciones, engañando a mucha gente, tratando de pintar una cosa que no es. Porque ya el poder económico en este, en este país ya capturó al señor Castillo. Grabense bien lo que les digo. Ya Castillo ha pasado por el aro, ha firmado la hoja de ruta en su último viaje a, a Estados Unidos. Esa es la verdad objetiva. ¿no? Eh, después no me digan que, no, que no se les ha dicho. No es, un, no, es una, no es un sueño mío, no es una especulación. Es lo que dicen los hechos, los datos, las cifras que les voy a demostrar ahora. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? La pregunta es, ¿por qué el, el, el, el, el señor Castillo rompe con, con Perú Libre, con, con el señor Cerro, o viceversa? ¿Fue Castillo quien dio la iniciativa? Castillo fue el que dio la iniciativa porque él, al recomponer su gabinete, porque había, pedido, había, había perdido poder iniciativa con Bellido, porque Bellido era el que ponía la agenda en este gobierno, y Bellido era la voz de Vladimir Serrón. El señor Castillo, mal asesorado, tomó la, tomó este, para la redundancia, la decisión de licenciar, de retirar a, a Bellido del gabinete. Y de esta manera, él recuperaba el poder casi total en este gobierno. Ya no quería compartir el poder con Serrón. Y lo puso a esta señora, este, Mirta Chuculún, este que es una conocida este, caviar, este, que, ha, que ha pertenecido al Frente Amplio del Curarana, como la persona adecuada, ¿no es cierto?, para ese cargo, porque ella lo que, lo que va a hacer es cumplir las órdenes que se le den. No tiene mayor capacidad de, de respuesta, o sea, la señora también es contestataria, y va a ser una suerte de, de secretaria del... De, de, del señor Castillo y de la gente que está atrás, no, porque Castillo tampoco decide, señores, Eso es lo que ustedes tienen que saber la verdad. Yo tengo conocimiento de la forma como se maneja el poder este, en, en el país. No les quiero dar nombres porque ese trabajo de la gente de inteligencia que me está viendo, averigüen ustedes la inteligencia que tienen grab grabaciones ahí en el palacio, quiénes son los cuatro asesores que han copado a Castillo y son prácticamente los que están gobernando este país. Y en, ese, en, en esa troika no cabe, pues, este cerrón ya eso este, quiero decírselo con toda claridad, porque internamente ese grupo, esa troika, ha conversado, debatido, y como les dije en una de las sesiones anteriores, era un monstruo, este gobierno era un gobierno de, de cuatro cabezas. Yo les avisé a ustedes lo que iba a pasar. Los caviares, de Juntos por el Perón, cuya cabeza es el ministro del, de Comercio y Turismo, Rolando Sánchez, que es del Partido Comunista Moscovita, juntos con el pueblo este, representa a Sánchez, ¿no? los de Nuevo Perú que tienen controlado el Ministerio de Economía tienen el Ministerio de Cultura, y tienen el Ministerio de la Mujer o, o de Desarrollo me parece y la otra cabeza que juntamente con el, los caviares de, de Arana este, este Mirta Vázquez y el resto de caviares y el grupo de los amigos el grupo de este, los chotanos donde, donde hay dos asesores, que son los que, asesores de cabecera del, del señor Castillo. Esas tres cabezas se han juntado, se unieron para sacar a la otra cabeza, o sea, para cortarle la cabeza ¿no? al, al, al cuarto este, socio, que era Perú Libre, y cerró no aprovechando de que cerró bueno, pues está, está embarrado no por una serie de procesos judiciales que, que, que, que ha tenido a raíz de que fue gobernador de, de Junín, y parece que... Tiene problemas que no creo que lo solucione en, en estos años. O sea, la, la, la, el Tribunal Constitucional el día de ayer acaba de rechazar su avias corpus, ¿no? Donde él pedía que se anule la sentencia que le habían impuesto en la, en la Corte Superior de Junín. O sea, esa sentencia de cuatro años eh, tiene valor y por lo tanto lo han inhabilitado. A Cerrón. Y tienen procesos eh, en trámite, otros denuncias, otros procesos, que le va a tener pues, una cola muy larga, ¿no? Estarán cinco, siete, diez años ahí en, en, en esos procesos. Como estilan los fiscales, ¿no es cierto?, que están trabajando acá este, con los políticos de oposición. Entonces, estos tres se han unido y le han cortado la cabeza a Cerrón. Cerrón ha reaccionado este, tardíamente. ¿No es cierto? Y ha hecho un emplazamiento a Castillo, ¿no es cierto?, y a la, a la gente que le fue, según él, desleal, ¿no? A la, tanto a la vicepresidenta Tina Baluarte y a la otra señora, la señorita de ¿eh? congresista postal. Son gente de Advenediza, gente que se ha colocado ahí y no han seguido pues, un criterio partidario. ¿no? Porque todo partido hay un mínimo de disciplina, hay un mínimo de convicción, de alineamiento. ¿no? Si no lo quieran, los partidos tienen esa, esa connotación, son parte, y si no, hay, si, si no cumple con un ideario, una disciplina, evidentemente va a haber rupturas. ¿no? Y lo que ha aprovechado ese error es ahora para, en cierta medida, eh, separar de su partido al estilo estalinista, digamos, del Partido Perú Libre, a, a la otra facción, ¿no? Magisterial y del Movadez. Porque dentro de Perú Libre hay, habían tres cabezas, ¿no es cierto? La facción magisterial, o sea, lo que se llaman castillistas y la fracción del Mogadez. Esas dos fracciones que son más o menos, o sus fracciones que son más o menos este, 13 congresistas, van a salir de Perú Libre. Y en Perú Libre solamente se va a quedar, pues, los, los, los llamados serronistas, ¿no? La gente que sigue a Vladimir Serrón. O sea, las cosas de todos están claras, ¿no? Usted no, le llame, no, no, no le extraña esa prueba que ha habido en Acción Popular cuando, me acuerdo, en el año 68 se produjo la, la ruptura entre los belagundistas y los no Esa ruptura se produjo en el APA, en el año 80 entre los armandistas y los, la gente de Tazón Escurra. ¿no? Se ha producido este, en el PPC, ¿no? que se partió en mil pedazos cuando el, la, el la, la, la inicial organización se llamaba Democracia Cristiana, ¿no? con Héctor Nejo Chávez a la cabeza. Luego se partió y, eh, se, segundo el PPC, con Bedoya Reyes a la cabeza, esos procesos de ruptura y, y acomodamiento son normales en los partidos, no son en el Perú y en toda América Latina ¿eh? pero el asunto no es ese el asunto es que el señor Castillo fue elegido por Perú Libre por el partido Perú Libre con un ideario, con una lista congresal y Castillo ha decidido romper esa alianza, separar a Cerrón y evidentemente ha decidido, digamos este, por, el, por el lado neoliberal no es un no es una un gobierno neoliberal como el de PPK ¿no es cierto? sino es un gobierno que de, de ultraderecha que es un gobierno neoliberal populista, ¿no es cierto? Un gobierno este, neoliberal caviar, donde van a gobernar los agentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que son fundamentalmente Pedro Franca, el español Pedro Franca, ¿no? Y ahora con su nuevo jales, ¿no? Con la contratación del año que es, ha sido Julio Velarde en el PCR. Entonces, está claro el camino que ha tomado Castillo. No, no, no solamente sea como dice Cerrón, se ha ido a la centro de derecha, no, ese gobierno es un gobierno neoliberal. ¿Ya? Y es bien difícil que retorne, ¿no es cierto?, porque, porque tampoco tiene en estos momentos ningún programa de gobierno, ¿no? Porque el programa de gobierno de Perú Libre, que lo tengo acá en la mano, este, es un gobierno que, es un programa que está ya cancelado, que está terminado, este programa que está acá que lo llevó a la presidencia, y este programa está terminado, y por lo tanto, este, ya firmó la hoja de ruta, porque si no tiene programa, no hay constitución, no hay este, nacionalizaciones del gas, Acá dice renegociar el contrato de ley. ¿Qué contrato de ley va, va, va a renegociar si está reconociendo la constitución Fujimontesinista. Industrialización es una locura. El señor no sabe lo que es industrialización. Es un país. Este, reforma educativa tampoco. Pues, la, la educación que te mandó el ADE, pues, ahora le van a hacer una dosis de a, a los millones de niños, como lo hizo Aymael Guzmán allá en la Universidad de Huamanga. Por eso que es peligroso, digamos, que esta gente esté controlando el Ministerio de Educación. Ingreso libre a las universidades, que es una gran mentira, porque yo soy el profesor de San Marcos. Y compro un presupuesto miserable de 250 millones de soles que ni alcanza para pagar a los trabajadores que están en problemas ahorita en mi universidad y menos a los docentes. Esa es una demagogia, ¿no? Fíjense, San ¿eh? Que es la, la primera universidad del Perú y de Canadá de Canada, América, un presupuesto de hambre. Y, y ese presupuesto se está, se está repitiendo el año 2020, 2022. O sea, no hay ningún aumento. O sea, ¿de, ¿de qué ingreso libre a la universidad me están hablando? Reforma de salud, que es una estafa, que es una corrupción, es, un, es total en el sistema de salud. Ya, este min, minería, ¿no es cierto? O sea, este programa que está acá. Está cancelado. ¿Qué programa va a implementar este, el señor este, Castillo? Ese programa este de Fondo Monetario del Común, ya la hoja de ruta, pues que, que ya la está implementando este, Frank Velarde y compañía, ¿no? Y todos los caviares que han entrado este, en los viceministerios, en, en el BCR. Entonces, el asunto político en, en, el, en el seno del gobierno está casi definido no solucionado, está definido. El gobierno neoliberal, caviar, populista de Castillo, con sus amigos, con la gente de Movadev, con, con, con, con los caviares. Y por otro lado, en el limbo se, se va se va este se rompe. Ahora, el problema que tiene Castillo, ¿no es cierto? Él ha trazado esta decisión para supervivir los cinco años. Pero el problema es el siguiente, ¿no? Este, la derecha, la ultraderecha, los fascistas van a, van a, este, van a, este, a aceptar, digamos, esta decisión de, de Castillo, se va a armar ahí el, el pacto, el acuerdo nacional, entre todos ellos es un poco este, difícil porque dentro de la, de la derecha la oposición, hay dos grandes bloques, dos bloques el bloque fascista, que está integrado por fuerza popular por renovación popular avanza país, ellos quieren la vacancia si fuera posible, hoy la vacancia pero el problema es que tienen es que no tienen los votos, suficientes, no, no, no llegan a más de 48 votos, se necesitan 87 votos. Y además, ellos están movidos, ¿no es cierto?, por un interés ¿no? personal. Keiko necesita que vaquen a Castillo, que vaquen a Dina Boluarte, para, se para que se convoquen a elecciones, y en unas eventuales elecciones que podrían ser el próximo año, ella puede ser elegida presidenta del país. Y de esta manera se podría salvar ella los 20 años de cárcel que le está pidiendo la fiscalía por los diferentes procesos que tiene, que van a entrar a este, en estos meses que vienen a un juicio oral y público que ustedes van a ver, a una audiencia pública. Entonces ella quiere precipitar las cosas para salvarse de la cárcel. Pero no todas las otras facciones de, de ese bloque lo acompañan. Hay un, una fracción, ¿no es cierto?, en ese bloque de los mercaderes de, de la política, que son fundamentalmente los de Podemos Perú y los de APP, que están ahí, ¿no es cierto?, Por, para hacer negocios, para cuidar sus universidades privadas. Ellos han puesto a sus congresistas para que, no le, para que no pase ninguna ley que obligue a que las universidades privadas tributen como tributa cualquier sociedad anónima. Entonces, esa es la razón fundamental porque han fundado ese partido para cuidar sus privilegios, sus intereses privados. ¿Ya? Y con ellos están, estos mercaderes están, digamos, los de Somos Perú. Y lo del Partido Morado. Los Partido Morado están jugando a que le den un ministerio. Por ejemplo, que le den un Ministerio de Educación a esta señora por Pablo y con ellos ellos se pasan al otro lado. O sea, es un juego de intereses. No se engañen, Le ¿eh? estoy diciendo la, las cosas reales, las cosas objetivas. Y ahí, en ese bloque, hay una gran incertidumbre, ¿no? Por la posición que va a tomar este Acción Popular. Al final, en, buena, en buen romance, el que tiene, ¿no es cierto?, este, la decisión final ahí para o no a, a Castillo es acción popular. Que también están divididos, ¿no? en Dos fracciones. Entonces, esa es la situación política del país. Ahora, ¿cuál es la prognosis? O sea, no es la adivinancia, no es estoy haciendo este, brujería, no es estoy haciendo especulación acá. Prognosis. Prognosis significa análisis multivariado de variable política, de variable económica, de variable social, ¿ya? de variable militar. No, no, no puedo estar este sábado porque estaba dictando unos cursos de geopolítica de dos universidades extranjeros extranjero, que me tomaron tres días continuados y me quedé, pues, este, eh, eh, o sea, no pude, el espacio de sábado no podía postergar esa, este, esa, esas, esas clases que dictó estas universidades este, en el extranjero. Por eso les, les pido disculpas a ustedes. Entonces, este, ¿cuál es la situación acá? Es, es análisis multivariado que no es especulación mía, señores. Yo no tengo ningún interés en defender al gobierno de Castillo, ser un asalariado de Castillo, un ministerio de Castillo, un cargo, un asesor, jamás lo he pedido y jamás lo, lo, lo aceptaría. Lo hago, digamos, porque esta información la trabaja un equipo de gente y lo que yo hago es transmitirle a ustedes, racionalizar las cosas, digamos, que, que nosotros analizamos, para que tengan ustedes información al día, ¿no? Que creo que con eso cumplo con mi deber. Al final, escúchenme, por favor, les voy a contestar todas las preguntas que ustedes quieran, pero déjenme terminar la idea para entrar a la pizarra y luego voy a las preguntas. Si no, me voy a distraer. Entonces, ¿qué, qué cosa es lo que se viene? Eh, yo he dicho en, en, la, en la sesión anterior que viene un gobierno de la superconvivencia. Ya se cumplió la primera, la, la primera condición. El Castillo, digamos, ha, ha renunciado. Este, son tres condiciones. Ya Castillo rompió con Cerrón, parcialmente. Pero ese, ese rompimiento son como esas, este, esas, este, esas separaciones de marido y mujer, ¿no? O de convivientes, ¿no es cierto? No, dependen de la personalidad, temperamento y carácter de las partes, en este caso. No. Ustedes saben que cuando un hombre es infiel, este, hay mujeres que, que no perdonan eso? No aceptan, digamos, esa situación. Y van de frente al divorcio. Hay otras mujeres, o otros hombres, ¿no es cierto? Que son, son víctimas de infidelidad, digamos, que perdonan. No, perdona al, al ofensor. Y se vuelve a la misma. Pero como gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, digamos, viene una segunda, una tercera, una cuarta. Hay un, una suerte de negacionismo, ¿no es cierto?, en, en esa situación desde la psicología, eso está explicado. Y es como eh, tanta agua que va al cántaro que se rompe y, bueno, llega a un punto de ruptura final, ¿no? Luego una serie de peripecias, de episodios en la vida personal de, de, de la pareja. Pero al final tienen que romper, ¿no? En este caso, digamos, la, la situación de... Esa ruptura, digamos, eh, eh, depende de Castillo, no, no, no, no, no, de, no de Cerrón. La posibilidad de que ellos regresen si alústen Luis Tengu otra vez depende de Castillo. Ya Cerrón está fuera de juego. ¿Y ¿Qué le convendría a Castillo? Regresar con, <risa> regresar con, con Cerrón, volver a la, a la coagitación con Cerrón conseguir su camino, ya que rompió. Entonces, yo creo que pro, la prognosis es que Castillo va a seguir, ¿no es cierto? Va, va a abrir juego aparte con los otros bloques de, de derecha. Ahora, no le quiero decir a Castillo lo que debe hacer, sencillamente, porque para eso tiene sus tiene cuatro asesores principales y tiene seis atrás, ¿no es cierto? Pero puede manejar la situación políticamente el que va a precipitar el punto de ruptura es el rumbo, ¿cierto? El, el amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no es cierto? Eh, eso se va a definir el día que vaya la señora... Este, Mirta Vázquez al Congreso, a pedir el voto de confianza. Ahí ustedes van a ver la definición. La actitud que tome, digamos, sí. este Castillo, si es que presenta la cuestión de confianza, al Congreso. Y si cerró, vota contra ese pedido de confianza, o se amista con, con Castillo. Entonces no le voy a decir a Castillo, lo, lo, lo, no tengo tampoco por, por qué decírselo. Eso, eso se llama manejo de escenarios, solamente para que ustedes este, tengan, tengan este, claramente definido cuál es la situación de política del país. ¿Qué cosa le conviene a los peruanos? Solucionar estos problemas, estos conflictos internos. ¿Y cómo se soluciona esto? El único que puede resolver este asunto no es el Tribunal. Escucha, niega, no es el Tribunal Constitucional. No es el jurado nacional de elecciones, no es la fuerza armada metiendo los tanques con golpe militar, no es la iglesia. En una sociedad civilizada y democrática, el único que puede solucionar esto es la fuente última del poder. ¿Quién es la fuente última del poder en toda sociedad civilizada? Es el pueblo. Entonces acá el pueblo tiene que tomar una decisión. Hay varias formas, hay varias vías. Pero el único que va a resolver el problema es el pueblo. El Tribunal Constitucional lo que va a hacer es prolongar la agonía del conflicto. Y eso no nos combina los peruanos. Porque nosotros queremos terminar con el problema del COVID, que es muy fácil de solucionarlo. Les dije hace seis meses que ya hay vacunas, y vacunas están regaladas. Pero acá se están haciendo un negociado, ¿no es cierto?, con la compra de las vacunas. Acabo de ver una serie de, de, de decretos supremos. Más de 1.200 millones de soles que se están gastando. 1.200 millones de soles que se pueden usar para reconstruir los colegios. Tenemos que arreglar el, el, el, el problema de la corrupción, de la cual se hace la vista gorda este Cerrón, de Perú Libre, se hacen, se hacen los ciegos, sordos y mudos, al igual que Castillo y toda la gente, el problema de la corrupción. Ellos son cómplices de la supercorrupción que hay en el Perú. No han tocado con un dedo a nadie, ni con el pétalo de una rosa a nadie, a ninguno de los políticos que tuvieron el poder en estos últimos 30 años. Cuando han podido nombrar una comisión investigadora en el Congreso? Tienen los votos para hacerlo, pero no le da la gana. Son unos encubridores de la corrupción. De los robos de 25 mil millones de soles que se roban anualmente. Y ahí este señor Bermejo. Y los otros señores que, que, que están haciendo proselitismo, adoctrinamiento de jóvenes en lugar de estar perdiendo su tiempo, deben dedicarse a investigar todos estos robos y si son consecuentes. Porque nos están robando a nosotros. Si yo tuviera poder... ¿No? Si yo fuera presidente, lo primero que haría sería ese acto, esa decisión, nombrar una comisión. Caiga quien caiga. Así tenga familiares yo. Si han robado, tienen que irse a la cárcel, señores. Eso es elemental. Eso debió decir el señor Este Castillo el 28 de julio. Con la se rompe, lo han encubierto, esto han pasado 70 días, llegamos a los 100 días y no va a pasar absolutamente nada. Porque ellos están metidos en la corrupción. A Castillo se le ha abierto una investigación en la fiscalía por una empresa que tiene enchota Por haber evadido impuestos y por una serie de... Información falsa, evasión tributaria. Y se rompe. Está con un cúmulo de procesos. Tienen techo de vidrio, pues por eso que ellos no pueden. El que lidera la, lidera la lucha contra la revolución en un país es el presidente de la República, señores. No es el defensor del pueblo, que es una persona que no sirve para nada acá. No es el contralor general de la República, que es otro encubridor. ¿no? Esto, esto, es, él sabe que están robando y permite que roben. No es el fiscal de la nación, ¿no? que no puede, eh, ni siquiera con los procesos que, que conoce. Menos el Poder Judicial, pues, que está con más de 4 millones de, de, de juicios que no pueden resolver. Entonces, acá hay una gran responsabilidad política y penal, porque están prolongando el saqueo. De... Tiene que resolverse, no es esto el problema del empleo de trabajo, el problema de la informalidad, el problema de la delincuencia, de la seguridad, que necesitamos los 33 millones de peruanos. ¿No? Han pasado ministros de ministros en el Ministerio Interior y, y seguimos de mal en peor. ¿no? Cuando tenemos ahí recursos de sobra, ¿no? Porque eso lo, lo, lo, lo logran, es una tontería. Es, estos ultrafascistas, este ese, ese, ese muerto, digamos, lo tratan de resucitar, lo tratan de poner en vitrina para hacer creer que el terrorismo, los narcotraficantes están encima, cuando ese problema lo han debió resolver hace más de 30 años atrás. Para eso existe la Fuerza Armada, para eso existe la policía. ¿Cómo no pueden, no, cómo no pueden terminar con un, con un grupúsculo de, de 50 narcoterroristas, digamos, que hacen cada cinco o seis meses, digamos, este una acción, digamos, para decir que estamos vivos. ¿Por qué? Porque ahí está comprometida la fuerza armada, la policía, porque es un gran negociado. Con la salida, con la venta de la droga este, de nuestro país hacia Colombia, hacia Panamá. Entonces, este, esos son problemas urgentes que el país tiene, que tiene que resolverse. Entonces, este voy a Disculpen voy a explicarles más o menos cómo veo ahora a un segundo momento de la pizarra y luego de eso este, les contesto las preguntas. Perdón un momento, ¿eh? El asunto es el siguiente. Yo les explicaba en una clase, perdón, en una disertación pasada, ¿no es cierto? Para entender el problema del Perú tenemos nosotros que entender el problema mundial, ¿no es cierto? Acá, escuchen, todo empieza acá. Empieza acá en el, el poder mundial. El poder mundial, como les había dicho, son 90 grandes corporaciones. 90 grandes corporaciones que controlan el mundo. Son las petroleras, son las químicas, son las gasíferas, son las de telecomunicaciones, son todas aquellas empresas este, navieras, son las empresas que se dedican a la industria del complejo militar. O sea, son 90 grandes corporaciones. Ellas tienen controlado el mundo. Pero esas grandes corporaciones se encargan de capturar a sus gobiernos nacionales, ¿no es cierto? A sus estados nacionales. O sea, los gobiernos, los gobiernos de las potencias centrales, que son estos de acá, ¿no? Agrupados, ¿no es cierto?, en el G7, que son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá. Esos son las superpotencias que manejan el mundo. Fuera de China, China no está ahí. G7, es ¿acuerdas? Esos son los que se reúnen en el foro de Davos, tienen sus conferencias, arreglan todos los problemas y todo se difunde al resto de países. Debajo ah. de ellos está el G8. el G8. ¿Por qué se creó el G8? Porque tenían que condenar a Rusia. Ya, porque Rusia, este, en, este de nuevo, europea son socios comerciales. Y hay tres grandes bloques, ¿no es cierto? En, en, en esta, en esta este, estructura de poder mundial hay tres grandes bloques. Y la explicación de por qué el Reino Unido, este, Inglaterra, sale de la Unión Europea, a través del Brexit, es que sencillamente ellos en la Unión Europea estaban en minoría. No tenían, no tenían la posibilidad de, de decisión en la Unión Europea. Ahí la alianza entre Alemania y, y Francia era la que manejaba el bloque. Y van a perder muchas, muchos privilegios los y este, Entonces ellos han reformateado re, su alianza mundiales ¿Para qué? Para poder armar otro gran bloque, es el bloque de los con Estados Unidos. Donde está Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y todos los países de la órbita este, inglesa que se armó en, en el siglo XVIII con el colonialismo. Entonces, a ellos le van a dar este, eh, a, a ese grupo de la posibilidad de poder terciar, digamos, en el poder mundial. Entonces, el G8 está el G7 más en Rusia y el G20, donde está el G8 más el BRICS más China. Y eso que China tiene un, un manejo, digamos, diferente a ellos, porque el, el problema para los chinos en estos momentos están en un conflicto o competencia, como ustedes quieren llamarlo, con Estados Unidos. Ellos han dejado atrás ya los bloques europeos, porque ellos van a definir, ¿no es cierto?, la dirección del mundo fundamentalmente con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este que gran bloque de, las, de los gobiernos centrales han definido lo que se llama el, el orden económico mundial desde 1945. ¿Ya? Con los acuerdos de Bretton Woods. Y el acuerdo fundamental era dominar el mundo a través del patrón dólar-oro, que luego se convirtió en moneda fiat. Este es, el, el, el, este es el, el eje central, el núcleo central del dominio mundial, o sea, el dólar. La paridad oro-dólar, oro, digamos, terminó en el año 71 y acabó una recomposición. El 12 de febrero de 1971, Richard Nixon dijo que ya no podía convertirse Dólar en moro, y por lo tanto, solamente ustedes lo que tienen a partir del 70 años no es puro billete. ¿Puro billete que depende de qué? Depende de la credulidad que ustedes le den al, al billete, ¿no? Eso se llama confianza. Tras. O sea, no hay ningún sostenimiento de real. Eso, eso, eso no es parte de la economía real, eso es parte de la economía este, fiduciaria, ¿no es cierto? Basada en la confianza. ¿No si economista Lo sabe. El dólar. Si el circulante monetario mundial de dólares se quisiera concretar, digamos a través de la compra de bienes y servicios, Estados Unidos no podría soportar, digamos, una demanda de ese tipo. Estados Unidos colapsaría. Pero los chinos y los europeos no quieren hacer esa movida porque tienen muchos intereses en compañías norteamericanas, tanto en Estados Unidos como en las que están deslocalizadas en otros países, en el Asia, por ejemplo, en China. Ya. Entonces, a partir del de año 71 se produce, digamos, una conversión de este orden económico mundial, se trabaja lo que se llama el consenso de Washington. ¿Para, para quién es? Para los países de América Latina. Fundamentalmente. Este orden económico mundial, escuchen bien, eh? y acá está la, la razón por la cual es, este, se ratificó, digamos, a, a Julio Velarde, y, y la gran mentira de Cerrón. Este orden económico mundial no funciona, no funciona, si es que ellos no tienen al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y a la OMS, Organización Mundial de Comercio, como sus órganos interventores de las economías este, latinoamericanas, asiáticas o africanas. O sea, a través de estas tres instituciones, ellos manejan, dominan el mundo. Entonces, esto es una condición sine qua non para el dominio mundial. Junto a estas, este, estos organismos están las clasificadoras de riesgo, ¿no es cierto? Que son, son varias, pero son, las tres más importantes son la Standard Poor's, Modis y Fish ustedes me dirán qué importancia tiene esa clasificación? de riesgo. estas son como una suerte de evaluadoras, ¿no es cierto? De la economía de un país. Por ejemplo, a nosotros nos acaban de bajar la calificación. Porque dicen que como hay incertidumbre política en el país, este, hay algo de riesgo en el Perú. Entonces con eso van modulando al gobierno, ¿no es cierto?, a los gobiernos, para que vayan adoptando las políticas, el fondo monetario. ¿Y cuál es la solución? Le preguntan ¿no? para, para salirme del riesgo. Dicen confianza. Tienes que dar confianza, tienes que dar tranquilidad, tiene que dar señales, ¿a quienes A las grandes corporaciones. O sea, lo digo al mundo, tú tienes que darle confianza, ¿para qué? Para que metan su plata. ¿no? Para que inviertan en estos países. O sea, para que saquen los países. Pero al lado de ellos, si hubiera un conflicto, ¿no es cierto? De los países, de los estados. Con estos grandes banqueros que prestan el dinero. Entonces, debe ser creado acá el Ciali. Una suerte de justicia privada, ¿no? A través del arbitraje. Jueces privados designados por el Fondo Monetario del Banco Mundial para cautelar sus intereses. Entonces, ese es el mecanismo de dominio económico mundial. Esto, el mundo sin esto no podría funcionar. Entonces, con estos organismos ellos si someten a los, a los gobiernos, este, a estos gobiernos este, nacionales, los tienen sometidos el dominio fundamental es el, el, el manejo económico. El dominio financiero. Más que económico, financiero. Entonces, en cada país, por ejemplo, en el Perú, en el Perú, y en América Latina, lo primero, lo, lo, lo primero que hacen es tomar el control del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es fundamental en toda economía, en todo Estado, ¿ver? en América Latina y en el mundo. El resto no interesa, no interesa el Ministerio de Cultura, de, de la Producción. El resto del Ministerio no, no les interesa que pongan a quien quieran. Pero estos dos ministerios son fundamentales para ellos. Ahora, ¿por qué? Pero estos ministerios ellos controlan un presupuesto, ¿no es cierto? Más o menos de 197 mil millones de soles y controlan el PBI nacional que son cerca de los 120 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para poder extraer las riquezas y llevárselas a sus países toda la garantía del Fondo Monetario de la Comunidad. Entonces, el Ministerio de Economía, ¿cómo implementa ese control? A través de lo que se llama la política económica y la política fiscal. Política económica y política fiscal. Ya con la economía de finanzas no es suficiente, porque el Ministerio maneja ese presupuesto que son circulante monetario, parte de la gran masa monetaria que hay en el Perú. ¿no? Pero a ellos les interesa más controlar el BCR, el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Por, por cinco razones. Porque como el BCR ellos controlan la deuda externa que tenemos que pagarle a los países centrales. 50 mil, 60 mil millones de, de dólares que, que, que tenemos que pagarle a los países centrales. Con sus intereses, ¿no? Que se va renovando cada año interesa el que maneja la masa monetaria, o sea, el circulante, los billetes, el dinero giral, el, el M1 y el M2 que estén los bancos. El dinero que crean los bancos con los cheques, con los depósitos en ahorros. Son más o menos más de 500 mil millones de soles que, que, que, que es el circulante. ¿Quién es el que controla eso? ¿Quién dice que hay más soles o menos soles? Ese es el pues. el presidente del banco, ni siquiera el directorio, porque eso lo maneja como un dictador. Él toma las decisiones ahí? Los préstamos. Porque este, el BCR tiene toda la, toda la, toda, toda la, toda la plata del este, de Perú, ¿no? presta a las AFP, presta a las petroleras, a las telefónicas, y garantiza, digamos, este el pago de documentos, obligaciones, títulos, bonos, que el Ministerio de Economía, digamos, emita, para capturar dinero. El BCR controla las reservas internacionales, que son más o menos 80 mil millones de dólares. Controla los créditos. Y controla lo más importante, que son las tasas de interés, ¿no? La tasa de interés, señores. Porque la tasa de interés determina el nivel de empleo y determina el bienestar de las economías de cada uno de ustedes. Es distinto pagar una tasa de interés de 5% por un préstamo que pagar 80, 90, 120% como, como se ha venido pagando. Entonces, esto se maneja, ¿no es cierto? Se maneja a través de este tipo de cambio. Emisión de moneda. Tipo de cambio, visión de moneda, tipo de interés, reservas internacionales, tipo de encaje o tasa de encaje, balanza comercial, balanza de pagos, línea de créditos, inversiones extranjeras. O sea, es el que controla la economía, el, el, el, el presidente del Banco de la tiene más, más poder que el ministro de Economía y Finanzas, más poder que Castillo. ¿Por qué? Porque la constitución fujimondecinista diseñó, juntamente con la CONFIED, una estructura en la cual, luego de que el, el presidente del Banco Central de Reserva era ratificado por el presidente, porque es una decisión del presidente, una decisión política, acá me interesa la meritocracia, el currículum, porque es absurdo, es una, es una irracionalidad, es una bestialidad, ¿no? Que se le encargue el manejo del banco a un señor que solamente es bachiller en economía, dice que ha estudiado maestría, dice que ha estudiado este, un doctorado pero no tiene esos grados, no tiene certificado de estudios, con la cual puede aprobar, digamos lo que le digo y te, te, permítanme para, para que ustedes entiendan por qué soy en eso bastante enfático, perdón un momento señores, yo puedo decirle a ustedes que soy, un, soy el primer nobel de economía pues no y todo el mundo me va a creer, o puedo decirles que yo soy economista, el mejor economista del mundo como como se hace pasar el señor Hernández Sotom, ¿no? que es otro, es otro mentiroso, otro falsario, otro farsante, hay que decirlo públicamente, que no es economista, no es magíster, no es doctor. Pero como pues, tienen un lobby, hacen creer a la gente, solamente tiene un año de estudios en la Universidad Católica, en la Facultad de Letras, jamás ha presentado certificados. Ellos tendrían que exigirme un grado, así como estos que están acá, inscritos, digamos, en el sonido. Uno tiene el grado de doctor. Luego de haber estudiado, ¿no es cierto?, de manera escolarizada, no virtual, no online. Y acá tengo los grados, mis 14 grados, pero no se los quiero mostrar para, para no hacerle perder el tiempo a ustedes. Pero eso es un requisito fundamental, ¿no? ¿Por qué me dirán, este, lo hago este, de sobrado, de sobrado? No, señores, porque eso acredita cierta experiencia, cierto manejo académico, ciertos estudios, porque si nosotros no hacemos lo que han hecho los chinos, es imposible que podamos salir de la situación de atraso, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos. ¿Qué cosa hicieron los chinos? A sus jóvenes estudiantes de 20 a 25 los mandaron a las mejores universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de, de Japón, de Corea, para que estudien sus pogrados y traigan su grado, porque uno puede ir a, a hacer turismo al exterior. no. Tiene que estudiar y tiene que sustentar la tesis y tener el grado. Y con eso acredita, ¿no es cierto?, que tiene solvencia académica, que tiene autoridad académica para hablar. Entonces, si este señor es un mentiroso, porque se le ha pedido que muestre los grados, su certificado de estudio, nunca lo ha hecho. Y las tesis, yo tengo las 14 tesis. Acá las tengo, en la biblioteca. Entonces, Castillo, la pregunta sería, ¿no?, ¿por qué ese error le impuso a Castillo para que ratifique adelante por cinco años más? Por, esto, señores. por eso yo, yo, yo digo ¿no? que Serrón es un mentiroso, un pseudo-izquierdista, que engaña a la gente, porque él es el autor, yo tengo pruebas de eso, de que él impuso a Belarde a este, a en el BCR por cinco años más, a sabiendas de que Belarde es el principal protector y garante del modelo económico neoliberal. O sea, le ha protegido todos los negocios. Todo el saqueo por cinco años más. A cambio de qué es que Eso es lo que yo quisiera que se rompa. Responda. ¿Por qué? Que le explique al pueblo. ¿Cómo se si dice que va a los cambios, la transformación, a la constitución, que quiere combatir el mundo, y, y, y ratifica, amamanta, protege al peón del Banco Mundial, al peón del, del Fondo Monetario y lo ratifica para que maneje todo en esta economía. Porque acá se mueven todos los negocios del país, señores. Por acá pasan los privados, por acá pasa la constitución. O sea, la Continua no puede ganar un solo centavo sacar dólares al Perú si no pasa por BCR. Entonces, esa es la gran tragedia de nuestro país, que muchos no se dan cuenta. Y este señor le dio una explicación, ¿no? que se ronca, ¿sí? le dio una explicación al país. Esos son hechos objetivos, son, son, no es invención mía. Si tienen más de mil economistas en el Perú, en Tacna, en Cusco, Puno, Ica, Cajamarca, Huaraz, Piura, Trujillo, Lambayeque, Iquito, Ucayali, ¿por qué, señores? 25 años de ese señor en el Banco Central de Reserva. Es que es el garante, pues, del modelo, ¿no? O sea, el resto que, que, que diga Cerró Castillo de que voy a cambiar o transformar, es pura mentira, señores. Es puro cuento. Quítense la venta. Y a estos hermanos, a estos compatriotas de la Plaza Martín, no se dejen engañar por esos asalariados, por esos miserables, que están psicópatas que están engañando a la población. Esta es la verdad. Y no me digan que esta es una estrategia, porque dice que después ellos este, han, han ratificado a Velarde para después hacer pedir la renuncia, señores. Una vez ratificado este, el presidente de a José de no puede ser interpelado, no puede ser tachado, no puede ser censurado. No se le puede hacer nada durante los cinco años. No se le puede exigir la renuncia, como o sea, sacar la apellido, sacar la vida. No, no, no. Es un cargo inamovible por cinco años. O sea, lo, lo, están, lo están mintiendo, están engañando. Creen que el, el presidente tiene la facultad de pedirle la renuncia a hablar de verdad, de hermana manda al diablo. ¿Por qué? Porque ese es su chakra, pues el, ese es el dominio de él. Por los cinco años más. Ya, a ver, ¿cuál es la gran infracción que Velarde ha cometido? Ahora le voy a probar. ¿Por qué Velarde es el causa, uno de los causantes de este desastre económico de la, alza de la, de, de la pérdida de, de, de valor del sol, la devaluación del sol, de la, de la subida de precios? Permítanme explicarle, este, como economista, esto. Voy a hacerlo de la manera más sencilla. Si no me entienden, por favor, este... Les pido que, que me den una llamada al momento de... Fíjense, este es un gráfico simple. ¿Ya? De las relaciones que hay entre la demanda, la demanda es esta, la curva de demanda. Demanda. De uno. Curva de demanda de uno. Y la curva de oferta que tenga sur. La curva de demanda está regida, estoy hablando de, de pura economía este, este neoliberal. Porque esto no es, no es economía marxista, esto no es economía keynesiana. Pero esto es el aviceo, ¿no? En el cual se, se mueve la, la economía en el mundo. Y uno tiene que saberlo. Pues. Entonces, en un mercado cualquiera, en una economía capitalista como la peruana, o cualquiera de la América Latina, digamos, estas dos curvas, la curva de demanda y la curva de oferta son fundamentales para poder explicar ¿Por qué suben los precios? ¿Cómo se mueven los precios en un mercado? Supuestamente de competencia perfecta. Es decir, en un mercado donde todos, las empresas, empresarios tienen la misma posibilidad de poder entrar a un mercado y competir, digamos, este, de manera igual. No, Pero en el mundo no es así, porque este mercado es, es teórico. Porque es un mercado, en, en, la, en la vida real, este mercado es de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque hay oligopolios, hay monopolios. Pero en teoría, se estudia, este es un modelo para explicar el comportamiento del precio de cualquier, de cualquier producto, ¿no? de una medicina, de la carne, del pollo, del pan y hasta del dólar. Entonces, en este mercado lo de, hay demandantes, ¿no es cierto? Hay gente que quiere, digamos, comprar dólares, que son los, que, los importadores, fundamentalmente. Porque ellos cuando importan tienen que pagar en dólares. Y hay vendedores, ofertantes, que generalmente son los bancos, privados, o aquellos que tienen, manejan dólares, y también el, el Banco Central de Reserva por excelencia, ¿no? Entonces, el precio del dólar, en, en cualquier sociedad, se ajusta, ¿no es cierto?, en lo que se llama un punto de equilibrio, que es el que está acá marcado, donde se intersecta la curva de, de demanda, o la curva de oferta, esto se llama punto de equilibrio, donde el precio de ese bien es aceptado por la sociedad. No hay exceso de demanda y no hay exceso de oferta. O sea, en la sociedad se produce lo que quieren los demandantes. Pero ese es un mecanismo, digamos, que sería largo explicarle que hay fuerzas que, que, que van este, jalando para arriba, el precio para arriba, o el precio para abajo, que motiva el aumento o la baja de la producción que hacen las empresas. Pero la idea fundamental es que en cualquier sociedad los precios se manejan con estas dos curvas, y si llega un momento, en esa puja de oferta y demanda llega un punto de equilibrio de paridad. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, hasta más o menos este abril el punto de equilibrio estaba en 3.60, o sea, el dólar se cotizaba más o menos a 3.60 soles por cada dólar y había una, una masa monetaria más o menos de 700, ponen ustedes, 700 millones de dólares. Vamos a hacer una un símil. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí no tenemos ningún problema. Aquí se crea, ¿no es cierto? Acá se crea una situación, lo que se llama el pánico financiero. Eso se llama ataque especulativo, que se, que se efectúa a nivel internacional, porque Guillermo Sor, este, Soros es, por ejemplo, especialista en eso, cuando quiere destruir la economía de, de, de un país, Hace un ataque especulativo, o, lo, o los grandes banqueros o los grandes este, capitales golondinos, como los que hay en el Perú, entran, compran, venden, salen. Entonces, en el Perú, hasta abril, no había mucho problema. Tiene un ataque especulativo que mueve la forma de uno, la forma de demanda original, la mueve, la mueve, la mueve hacia otra posición, hacia D2. Es este movimiento, ¿ya? Es este movimiento el movimiento este, negativo, el movimiento, el movimiento perverso, ¿no es cierto?, ¿Qué hacen los especuladores con los medios de prensa, con el cártel de la prensa. Ya a la calle que viene el comunismo, que te va a quitar tu, tu carro, tu casa, porque ¿no? nadie, nadie tiene seguridad en este país. Entonces, pero ese pánico financiero solamente explica, ¿no es cierto?, la mayor demanda, más o menos de un 10%, ¿no es cierto?, de las personas, pequeños comerciantes o ciudadanos como ustedes que se van a la casa de cambio y cambian 100, 200 dólares. Para por si acaso, ¿no? Si es que se, si es que se sube el tipo de cambio. Pero la gran masa, digamos, de la, la demanda, el 90% no proviene de, de ustedes, de los ciudadanos, de los comerciantes. Sino proviene de los grandes banqueros, de la gran banca internacional. Y son ellos los que promueven, ¿no es cierto? Una mayor demanda, o sea, piden dólares. Y mueven la curva de este punto a este, a este, a este nuevo este, a este eje, al D2. O sea, acá hay un, a, de acá hay un movimiento, acá, ¿no? hacia arriba. ¿Y qué es lo que hace? Que el punto de equilibrio que está en 3.60, ellos lo modifican Y lo pasa a este punto que está acá de, de 3.60, lo pasa a 4 soles. ¿Entienden? Entonces, acá hay un diferencial, ¿no es cierto? Hay un diferencial acá. De nuevo a 4.20. Hay un diferencial de 0.60 soles por cada dólar. Por solamente producir el ataque especulativo. Y más o menos cuantificando esto, ¿cuánto es 5 mil, seis mil millones de soles por un solo movimiento de esa curva. ¿Se pudo evitar, se pudo pagar esa mantilla especulativa? Sí. ¿De quién es la tarea? ¿Quién es el, de, quién, ¿De quién es el trabajo? ¿Quién tiene esa función? ¿El fiscal de la nación? ¿El congreso de la república? ¿El defensor del pueblo? ¿El ministro de economía? ¿El presidente de la república es el que tiene que defender el sol? a ese ataque especulativo? No, señores. Según la constitución y según la ley. El que tenía que defender el sol era el presidente del Banco de Reserva. Pregunta. ¿Defendió el sol este señor? ¿Defendió nuestra moneda con la que comen 33 millones de peruanos? No le importó. Por eso que tiene el BCR 25 años, pues. No le importó nada. Y dejó que el ataque especulativo es como una hemorragia, ¿no? Hay una hemorragia que tienes tú acá en la mano y te comienzas a desangrar. Julio Velázquez debió intervenir, coser esto y cerrar esa herida. Y era muy fácil hacerlo, cualquier economista lo sabe. ¿Cómo se para una, cómo se para una, un pánico financiero, una corrida financiera? No se para con mensajes a la nación, señores. No se para con oraciones, no se para con ruegos. Se para con el, el sucio billete, se para con dólares. Y técnicamente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tiene que en esta nueva posición, acá, que está arriba, los lo único que tenía que hacer el señor Velarde era mover la curva de oferta y acá de este punto el punto O1 moverlo al punto O2 o sea, esta curva una segunda curva entonces, esta segunda curva hacía que el punto de equilibrio que está acá retorne a 360 es este movimiento ¿no? este movimiento inverso al movimiento de aumento de la demanda Venías tú que mover la curva, oferta. Pregunta. ¿Lo podía hacer este el señor este Velarde? ¿Lo podía hacer? Porque estaba encadenado, estaba atado de mano, estaba como Venezuela. Venezuela sí no podía hacer este movimiento. Porque Venezuela no tiene reservas. Ni Bolivia, como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos 80 mil millones de dólares para hacer esas movidas. Están ahí en diferentes entidades inactivas. O sea. Movía la cama gradualmente, movía 20 mil millones de dólares y acababa con la corrida financiera. Y regresabas al punto del equilibrio inicial a 360. Y si quieres tú, puedes tirarlo más abajo, ¿no? A 3.20, a, a 3 lo puedes tirar. Haces una nueva, jalas nuevamente la, la curva. Inyectas mayor oferta monetaria en dólares. Pero no lo ha hecho. No lo hizo. Extorsionó. Chantajeó a los peruanos desde el 6 de abril del año 90, de este año. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo ratificaron, hace una semana. Cuando lo ratifican, ya, entonces abre el caño, abre el caño y comienzan a salir los dólares. No por eso el dólar está bajando. Están 4.20, 4.18, 4.17, 4.15, 4.8, 4.7, 4.3, 4.2, 3.95, 3.98 y va a seguir bajando porque ha comenzado a soltar los 85 mil millones que tenemos acá. Terceros, tiene acá 85 mil millones de dólares para mover y no está regalando dinero. Lo único que está haciendo es mover, colocar el dinero. Como lo haría cualquier banquero que quiera a su país, aunque, aunque dicen ¿no? que el banquero no tiene corazón, ¿no? Los banqueros no tienen corazón, eso es verdad, ¿no? ¿no? les interesa. Disculpen que me voy a quitar la... Entonces, esta es la gran tragedia del Perú, señores. Pudiendo haber parado, el, es un ataque especulativo. Hay otros factores, evidentemente, ¿no? La subida de tasas de intereses... De... En Estados Unidos, ¿no es cierto? La reducción de la compra de, de cobre de, de, de, en China, ¿no? La subida de efectos a nivel mundial, la subida de, de, de, de algunos insumos como la soya y, y el maíz. Pero eso no es lo determinante, lo determinante es el tipo de cambio. Y por este negociado de cerca de mil millones de soles, el señor, este, para mí es un traidor, ¿no? El señor, este, Cerrón, con castigo, lo premian, lo ratifican por cinco años. Por ahí, por ahí. Este, permitido este saqueo y por haber hecho sufrir a 33 millones de peruanos porque el alza del tipo de cambio por dólares de 360, a incide directamente en el en el alza de, lo, de los precios de que consume la, la población el pollo, la carne, la leche el maíz el gas, todo se mueve con el tipo de cambio o sea, decisión de una sola persona esto es lógico esto es racional señores entonces, por eso les digo que Castillo está ya enrumbado en un gobierno neoliberal, caviar y populista. ¿Por qué populista? Porque va a, ser, va a usar parte de este dinero para poder financiar los bonos que va a emitir a la población. Cree que de esa manera va a tener algún apoyo de, de la gente pobre. Pero eso es mala política. Esa, esa, esa, esa política de emitir bonos es una, una, una política que el fondo monetario ha trazado, ¿no es cierto? ¿Para qué? para tratar de paliar la pobreza y que evadir la responsabilidad que tiene el sector privado, las empresas privadas, de crear empleo en el Perú, a través de la inversión privada. Si, son, si los neoliberales son consecuentes, el Estado no debería dar un solo centavo, porque eso lo debería hacer el sector privado a través de la inversión privada. Pero sin embargo, para estas cosas, si quieren que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, fíjense, señor, acá está, la, está claramente explicado la, el, el drama del Perú. Y la próxima semana les voy a hacer un gráfico para que ustedes entiendan cómo se produce el alza de los precios. Acá estoy tratando solamente el problema del dólar. El dólar va, va a bajar. Tenemos fundamentos macroeconómicos, tenemos reservas, somos sujetos de créditos a, a, a nivel internacional, aunque, aunque la política, si yo fuera ministro, no me endeudaría con el país. Así como lo ha hecho Bolivia, Bolivia es un país pequeño. ¿Por qué? Porque te condiciona, pues, tu política económica. Y lo más grave, ¿no? Que no te permite manejar tu economía porque te condiciona a ti como país a no tener soberanía financiera ni económica. Ya, terminé el dólar y termino con el problema político, ¿ya? ¿eh? ustedes le, le, le deben tener el, el problema político. Fíjense, Castillo, el gobierno neoliberal, populista, cambiar al 16 de octubre. ¿Cómo están las fuerzas? ¿Cómo están alineadas las fuerzas? El gobierno de Castillo, hay tres grandes bloques que lo sostienen en estos momentos, ¿no? Sus amigos los chantanos y los melapanes, o sea, la gente esa que está colocada como ministro, ¿no es cierto? Que son chicheñó que están ahí solamente para ganar un sueldo, porque son amigos o se han rodeado ante el castillo Son esos que le iban a tocar la puerta en la época de, de junio, julio, ¿no? a pedir trabajo. Que son la gente más incapaz, que son la gente más, este, que no tiene experiencia, pero que se colocan, porque qué? Porque este, los coloca como mitro porque se colocan como el fondo desde el presidente. Pues. Está, el, son los asesores también, ¿no? Está la gente de Movadir, el grupo de maestros, que están armando su partido magisterial, que más o menos son 13 congresistas de ese bloque. Están los cambiares, ¿no es cierto?, que tienen controlado el Ministerio de Economía y este, Finanzas, este, el Ministerio de Cultura, Ministerio de la Producción, y tienen cuatro ministerios, junto por el Perú, Nuevo Perú, Frente Amplio del Partido Comunista moscovita No el Partido Comunista de Perú Libre, que es otro acá. Entonces, estos tres han hecho un gran bloque, ¿no es cierto? Un gran bloque para supervivir y han apartado a Perú Libre y a Santos que se queda con 24 congresistas. Y con las expulsiones que va a ser, que quedarán 20, pues, ¿no es cierto? Y estos cuatro se quedarán acá. Este es el bloque del gobierno. Y el bloque de la posición de derecha, a su vez, tiene dos fracciones, está fraccionado en dos. ¿No? El bloque que va por la vacancia, ¿no es cierto? Lo, lo, la, la, o sea, los fascistas, ¿no es cierto? El, el fujifascismo, este lo denominan en la jerga política, ¿no? De, de la ciencia política. El fujifasismo, ¿no es cierto? Fuerza Popular, con Keiko, renovación popular con Polki, avanza al país cordando es Es el bloque más radical de la ultraderecha. Ellos quieren la vacancia. Tienen 48, 52 votos su Pero la razón fundamental es evitar, ¿no es cierto?, que a Keiko le pongan lleno de prisión, que se vaya a la cárcel como su padre. Ellos están ocurriendo la vacancia. Y el otro bloque es el bloque de los mercaderes, ¿no es cierto?, de los mercaderes de, este, de la política, que son de, de ATP, del Partido de la Cuña, el PP, el partido de Podemos Perú, el, el partido, el, este, el dueño es este, Luna, José Luna. Somos Perú, el Partido Morado. Esto está a lo que se les pague, a los negocios que puedan hacer, a, a los ministerios que le quieran dar. O sea, estos son gente, digamos, que está dispuesta al arreglo. Y en el centro, como una suerte de veleta, ¿no es cierto?, está su Popular, que es el que va a decidir al final, digamos, la suerte de Castillo. O sea, la suerte de Castillo está en manos de acción popular. Entonces, yo les quisiera, señores, este, yo enseño teoría económica avanzada. En la próxima clase les voy a enseñar a ustedes por qué suben los precios acá en el Perú. Y ese modelo lo pueden aplicar ustedes a cualquier producto. Acá en el Perú y en América Latina. Este es un manejo solamente de curvas, este es un modelo, ¿ya? Y cualquier economista, cualquier decisor económico sabe, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer en estas situaciones. Pero Castillo no sabe, Castillo tiene la luna, pero no sabe, no sabe estas cosas, de que lo manipula, el que lo maneja, ¿no? De Franque, ¿no? Con este Julio Velarde, ¿no? Y ahí lo terminaron de convencer en el viaje que, que hicieron en Estados Unidos, ahí le dieron el tiro de gracia, pues. Ahí ya totalmente, Castillo se puso en mano. Se, se entregó prácticamente, ¿no? A manos de ellos. El gobierno está en manos de los neoliberales, pues. Castillo no, Castillo no sabe ni, ni, ni lo que es una política económica, señores. No sabe ni lo que es un presupuesto. Y el país está así, pues, en piloto automático, ¿no? Como si estuviéramos con sagasti y lo más grave, ¿no? Que nos, nos siguen quitándonos, nos siguen, este, vulnerando de nuestros derechos constitucionales. Ya el señor Castillo tiene que cesar el estado de emergencia. Si no lo hace, va a provocar al pueblo que va a salir a marchar. El señor Castillo tiene que elevar los sueldos mínimos a 1.200 soles. Porque la moneda se ha devaluado un 20%. El señor Castillo tiene que garantizar a la población que termine el asunto de la vacunación. Porque es un asunto de logística muy simple. Miren, más fácil ¿de decir que contraten a una empresa para que hagan la vacunación y no, pongan a esos pantoches que están en el Ministerio de Salud, que ganan sueldos millonarios para hacer solamente qué cosa, hacer conferencias. Cuando acá se es bien simple ¿sí? el manejo de recursos humanos. Ustedes este, forman un ejército, digamos, de paramédicos, se aprovisionan de vacunas. Este, colocan punto de vacunación y se comienza el proceso con una buena campaña este, de educación sanitaria por Canal 7. Y se acabó el problema de la vacunación, el problema de, del COVID. Porque para nosotros eso no, eso, eso no nos trae a nosotros un desarrollo, eso nos empobrece más. Porque se está gastando en este problema del COVID cerca de 20 mil millones de soles de dedicar a la fecha, que se ha podido usar para otras cosas. ¿no? A la fecha ni Cerrón, ni Castillo. Abren esta boca por los grandes negociados que se han hecho en salud y con todo ese presupuesto cobro. Yo quisiera que hablen, que digan cuánto lo que han gastado, cuánto se ha robado, y no las estupideces pues, que, que dicen cada vez que salen a, a presentarse. ¿no? Entonces, esto es un problema bien delicado, ¿no? porque es plata de ustedes. Si fuera plata de Cerrón, plata de, de Velar, de plata de Castillo, me quedaría callado. Pero es plata de nosotros, porque son los impuestos que nosotros pagamos. O sea, es la parte de nuestro sueldo que nos quitan a nosotros. Para dárselo a ellos. Como ellos se han repartido los ministerios, como ellos han, han repartido a sus, a sus familiares y a sus amantes y a toda la parafernales, no les interesa el, el, la situación del resto de, de peruanos. Pero, ¿Hay salidas? Hay salidas. ¿Ya? Pero hay que tener ronto, pues, señores, hay que tener inteligencia, hay que tener capacidad, hay que saber conocer los problemas, hay que diagnosticarlos y no quedarse en el diagnóstico, hay que dar soluciones. La solución lo tenemos, claro que sí. Hay muchos miles de peruanos que saben que el Perú tiene salida. Y yo creo que ellos no pueden perder la esperanza. Porque el Perú no está acabado. Es decir, los estados jamás quiebran, las naciones jamás quiebran, los pueblos jamás quiebran, jamás desaparecen. Los que quiebran, los que desaparecen, los que son liquidados son los gobernantes corruptos. Y así pasará la historia, ¿no es cierto? Castillo Poncerrón, ¿no? O un par de mentirosos, ¿no es cierto?, que engañaron al, a los peruanos y que protegieron este modelo perverso, ¿no es cierto?, neoliberal, y que ratificaron a Belarde por cinco años para que se siga saqueando el país. Ahora sí voy a pasar a, a contestar algunas preguntas, queridos amigos. Le hago unas diez preguntas y estaremos viendo la próxima semana. Pues. El problema de las vacunas es un problema de libertades, señor. El que quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Así de simple. Castillo ya está liquidado, señores, que Ron está liquidado, así que no, no, no, no, no este, no se autoengañen a, a los hermanos de la Plaza San Martín les digo, no se autoengañen, no sean masoquistas, no los tienen ustedes como cholos baratos, no haciéndoles sacar firmas, mandándolos a provincias, ¿no? Este y ustedes no se dan cuenta, ¿no es cierto? Que detrás de ellos hay una, una mano negra, ¿no? Que los, los tiene como asalariados, o a sea, ellos les, les pagan dinero para que hagan todo este trabajo sucio, no y que engañen a la gente. Hay otro, hay otro, este, hay otro psicópata, ¿no es cierto? Este, llamado Wilder Domínguez, que también desde las redes ataca, miente, falsera, difama. Conozcan ustedes, señores, ¿no? Eh, porque ustedes, ustedes merecen saber la verdad, no por unas cuantas monedas, como, como, como judas, digamos, este, se prestan, digamos, al engaño, ¿no? La solución es la alimentación, claro que sí, ¿no? Ahí hay una política este, alimentaria fundamental que se puede implementar. A ver, peor, igual que Toledo, me parece que es peor que Toledo, porque Toledo sabíamos todo, que era un mitómano, un alcohólico, todo, sabíamos todo. Pero acá nos han mentido, ¿no? hasta que nos hasta metieron el cuento de que era evangelista y todas estas cosas. O si sea, en parte clases de teoría económica, señores, si ustedes ya con eso pueden rápidamente entender y diferenciar la verdad de la mentira. La población puede saber, claro que sí, es su derecho, ¿no es cierto?, si el, el, el pueblo es el, la fuente del poder. Si se restaura la Constitución del 79 de de día, claro que sí. La Constitución del 79 es la única vía, es el único camino que nos queda, señores. Y no es porque yo quiera este, ensalzar esa Constitución esta de acá. No, no, no. Sencillamente porque uno tiene, en política, tiene que tomar decisiones racionales que favorezcan a la mayoría de la población, no a una élite. Yo no puedo mentirles a ustedes y decirles, no, ¿sabe qué cosa? Vamos a hacer una nueva, una nueva Constitución, una nueva constituyente. Eso se lo explicaré en la próxima semana. Este, sencillamente porque eso es imposible. Ya les he dicho a ustedes, y claro, en este programa, ¿no? Todas esas firmas que están recolectando se van a ir al tacho de la basura. Ya, porque los han engañado. No es, el, no es la vía la que están usando la, la, la adecuada, y tampoco es el momento. Yo soy partidario de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. Pero no de la forma que quieren hacer. Porque primero hay que restaurar esto. ¿Por qué? Una nueva constitución, nosotros hemos calculado, yo, yo soy esa es mi especialidad, señores. Yo soy máster en, en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, conozco este asunto. Mínimo nos lleva cinco años para hacer una nueva constitución. Y 1.200 millones de soles de presupuesto. Esta constitución no, no, no nos cuesta ni un sol, porque ya está hecha. Segundo, no nos cuesta, no, no, no, no nos demora un, un año, no demora un día. ¿Que hay que hacer ajustes a esta constitución? Claro que sí. Por ejemplo, eso es lo del la o, Cámara, Senado y Cámara, y pues eso se arregla. Eso no es ningún problema. Yo creo que nosotros mínimos, de detalle. Pero esto es mejor que la, la, la, la Constitución de, de Fujimori, que no tiene firma, que es la que ha permitido robar 340 mil millones de dólares en estos 30 años. Con esta no se pudo robar mucho, se robó, pero se robó poco. Y si instauramos si, si acá, una de las modificaciones crear un usar anticorrupción, porque esa es la primera modificación que hay que hacer a esta Constitución. Con eso logramos controlar el saqueo y el robo al, al, al Perú. Tienen que adelantarse las elecciones este, este, generales. Nuevo Congreso, este, nueva, nuevo, nuevas elecciones presidenciales. En el, el caso de Valenzuela, este, de, de la política de, contra el narcotráfico tiene que ser pues, este, frontal, decisiva, ¿no? Tiene que ser, este, caiga quien caiga, hay que meter a la cárcel a todos esos policías y militares y meter a la cárcel a todos esos terrucos que todavía están este, poblando por ahí, ¿no? Porque eso es un negocio. Acción Popular Restauraría, bueno, que este, moralmente tiene la, tiene la obligación, tiene el deber, por una sencilla razón, señores. Acá está la firma de Fernando Belabón de la Terry, acá está viendo que quiere engañar, acá está la firma. De la de Terry, el 28 de julio de 1980, acá está, a los 28 días, dado en la casa del gobierno. 28 de julio de 1980 Fernando Belaúnde Terry Presidente Constitucional de la República ordenan por Morgo, se publique y se cumpla esta constitución Belaúnde lo firmó. ya es más, a ver lógico, restaurar no nos cuesta nada ahora, ¿por qué? ustedes se preguntarán ¿por qué no quieren que se restaure? Porque los millonarios, lo digo, el poder, ¿no? Y toda la, todos, los, todos los corruptos saben que con esto no van a poder robar, como vienen robando con la constitución de Fujimori, pues. ¿Por qué? Porque esta constitución le limita el robo. Y se la, y se la modificamos y la reformamos, mucho mejor todavía. Ahora, el procedimiento de, de restaurar esta constitución es muy fácil. Yo, yo, yo tengo el procedimiento, tengo la, las normas, tengo los prohibidos, tengo todo. Pero que lo haga, pues, este. Un gobierno patriótico, un presidente patriota, un presidente que tenga huevos, ¿entiendes? que no tenga miedo a nadie. Caiga quien caiga. Van a ver si la Fuerza Armada va a hacer algo. La Fuerza Armada no va a hacer nada, señores. Acuérdense de mí. La Fuerza Armada tiene que cumplir si quiere estar en el orden constitucional. Porque con, el, con, con la restauración de esta constitución volvemos al orden constitucional. Salimos de la jungla, salimos del robo, salimos del saqueo y vamos a un estado constitucional de derechos. La cuestión de, ¿Se puede hacer ajustes? ¡Claro que sí! Se ajuste todos los ajustes que ustedes quieran. Ya. Entonces, señores, no hay más preguntas. Velarde está afuera con esa constitución? La constitución del, del 79 este, permitía la estabilidad laboral y, y anulaba los monopolios y los oligopolios, ¿no? Mire, no, nosotros tenemos este, la, la tenemos ya hecho, la, tenemos el, la constitución del 79 actualizada, ¿no? Solamente hay que hacerle 15 modificaciones acá. Una de ellas, les adelanto, ¿no? Por ejemplo, este, modificar el, el, el sistema bicameral. O sea, el, el Senado y diputado no. Solamente una Cámara de... Una asamblea legislativa, una Cámara o un, un Congreso unicameral. 180 congresistas, punto. No los 130 porque acá falta representación en el Perú. En, hay muchos muchas provincias alejadas que no tienen representación. Están fuera de la, del Estado peruano. No, y dentro de los 180 hay que suprimir esa, esos, este, hay seis este, parásitos ahí que, como parlamentarios este, a, a andinos, que no sirven para nada, ganan 30.000 soles, tienen pasaporte diplomático, pero no sirven para nada. Y, o sea, hay seis, seis congresistas que están perdidos, esos hay que incluirlos este, dentro del grupo total. Y el, y el Parlamento en Pleno nombra a seis para que tenga esa doble finalidad, esa doble función, porque ellos solamente trabajan una vez, a, una vez este, cada seis meses, van ¿no? a una sesión en, en un Parlamento andino, eso es todo su trabajo, ¿no? Hacer este turismo, ¿no es cierto? En Colombia, en Ecuador, no sé sirve para nada. ¿no? Ese parlamento no puede dar ninguna ley que obligue a ningún país, o sea, eso es un, es un robo al perro, pues. Ya. La soberanía económica es fácil. Este, de, de, a partir de la Constitución, aplicando las normas que están en esa Constitución, uno tiene soberanía económica. Control de la deuda, control de los préstamos. no este, se, Todos los contratos de este, ley quedan sujetas a, a, a renegociación automática. ¿No? El, el escano este, está equivocado. Este, la restauración de la Constitución no pasa por el Congreso. no no él, no, no, no, este, no, no sabe cómo se va a hacer eso. Mire, si, si lo va a caer Castillo, para nosotros es, es indiferente. Castillo no, ya no representa al pueblo del Perú. ¿Ya? Para nosotros es indiferente. Porque ya está, pues, este entregado de, de pies y manos a, a, la, a las transnacionales, ¿no? A, a, al, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Castillo no representa además a nadie, señores. Ahí el que maneja el aparato político era, era Cerrón. O sea, Cerrón logró tener el. 12%, perdón, este, el 15% de la votación este, nacional, no el 19, no el 20%, como dicen, porque hay que descontar los votos nulos, o sea, su fuerza electoral era 15%, y la de Keiko era 11%. Ya. Entonces, señores, creo que ha sido importante, este, importante, ¿por qué no a la bicameral? Porque estamos en la, en, estamos en una democracia digital, señores, estamos en una sociedad digital, ¿no? donde hay mucha velocidad, las decisiones tienen que tomarse rápidamente. Y un parlamento bicameral, un congreso bicameral es un parlamento burocrático. Entonces no se necesita, y tendría que explicarles históricamente por qué no, porque este, el bicameralismo tiene un origen de tipo monárquico en Inglaterra. Se, ahí se creó dos cámaras, una cámara de los lores y una cámara de los comunes, o sea, el pueblo. O Así sea, ustedes a, a los hermanos de la, a, a los hermanos de la, de, de la Plaza Martín, miren, hay, hay un, un, un tal Loranca, ¿no es cierto? Un, un, un personaje, pues un, un psicópata, que, que quiere ser pertenecer a, a no sé a qué nobleza. A, aquí en el Perú no hay títulos nobiliarios, o sea, no hay lores. Lor significa gran señor, ¿no es cierto? O sea, tiene una mentalidad de cacique, una mentalidad de dominador, de, no, de, de hacendado, de, de corregidor, ¿no es cierto? En, en el Perú no hay lores. Lores hay en Inglaterra, hay, hay una cámara de los lores. Hay un, un, hay un Lor, dicen Loranca, y un Lor Jaime, que son pues, que, gente que, que, que, que viene de la puna, ¿no es cierto? Que quiere negar su, su, su, su, su, su etnia, ¿no es cierto? Sus orígenes. Se niega hasta su, su nombre, ¿no? No quiere llamarse como se llama. Se, se llama Guamaní, Guamanite, psicópata. Se llama Lord, dice Lord, Lord Debe presentarse como lo que es, así como me presento yo. No tengo por qué ocultar mi identidad. Llamarme Lord Ayla. no. no, no, no es, la vida no es así, señores. Y ahí nomás ustedes se dan cuenta que estafan a la gente. Y eso está en la mente. Pues en el inconsciente, estas, esta gente son gente acomplejada, gente resentida, ¿no? Gente. Que, que tiene mentalidad de cacique, ¿no? de cholo barato, no de utilizar a otros peruanos para que ellos tengan poder, y luego de que tener poder, digamos, a lo, lo, lo, lo trata peor que esclavos a ustedes. Tengan mucho cuidado. Así era Toledo, así es Castillo, señores, tiene esa mentalidad. Como están abajo, cuando están en el llano, se arrastran como serpientes. Extienden la mano como limoneros. Pero cuando tienen el poder, ¿no es cierto? Ya se olvidan de sus este, hermanos, ¿no? de sus paisanos, de dónde vienen, de sus, sus orígenes. Claro, eh, lo que dice es, ¿no? Eh, Chavez, ¿no? es que Chávez es un títere es pues, un típico de, después de, de, de Velarde, ¿no? de, de, de Frank, de Verónica Mendoza. Ya, señores, entonces les agradezco la, la, la atención. Miren, yo estoy dispuesto a debatir con personas que no piensen como yo. Lo mismo que les pido, por una cuestión de sentido común. Ustedes son gente inteligente, gente que haya estudiado postgrado, este, pues. Porque yo no puedo este, debatir con payasos, con, con parrilleros, ¿no? con dogmáticos, con, con psicópatas, con locos. Pongamos un académico que sea doctor en economía, con todo gusto. en el día y la hora con el Rondo de Soto, con el señor Velarde, con quien quiera, como con el señor este, Frank. ¿Quién no es doctor en economía? ¿no? Y debatimos sobre estas verdades. Y con cifras y con modelos económicos. Porque no va a ser así de manera artesanal. ¿Ya? Yo proyecto, digamos, virtualmente este, todos, todos los cuadros estadísticos que, que prueban lo que yo les digo. Porque eso está sustentado en cuadros estadísticos, en series estadísticas. ¿Ya? Entonces, un académico con todo gusto. O sea, son pares, no sé, si eso se llama pares. A uno doctor de economía pone otro otra de economía. ¿Ya? Esa es la forma como en el mundo académico, en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Japón, se debaten las ideas. Porque para hablar, para tener autoridad académica, hay que haber estudiado. ¿no? Y eso no significa que ustedes, que no tienen estudios, o que, que los que este, han desarrollado carreras prácticas no tengan valor, tienen ustedes mucho valor. Pero en el mundo de la ciencia, ¿no es cierto?, ya tiene, tiene, otro, tiene otras especificidades, se llama eso, otro manejo instrumental, otro, otras metodologías, que cuesta muchos años en, en saberlo. Pero yo para saber econometría he tenido que estudiar cinco años, señores, fuera de, de la, fuera de la carrera normal, porque quería aprender, quería saber. Y me ha costado, pues, sangre, sudor y lágrimas. Y al final lo aprendí, ¿no? Ya. Ok. Entonces, este, lo estaremos viendo la próxima semana, queridos amigos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos totales.